Bienvenido a mi canal, soy el caminante. En el video de hoy compartiré contigo una adaptación al español del artículo de Rolo Tomasi titulado Hypergamy doesn't care. El enlace lo encontrarás en la descripción de este video. Comencemos. Al hipergamia no le importa. Al hipergamia no le importa si eres un gran padre para tus hijos. Al hipergamia no le importa cómo reorganizaste tus materias en la universidad o si decidiste cambiar de carrera por esa mujer. al hipergamia no le importa lo inspirado o satisfecho que te sientas como padre amo de casa mientras ella es quien trabaja. al hipergamia no le importa que te hayas mudado 1500 kilómetros para estar más cerca de la mujer con la que mantenías una relación de larga distancia. A hipergamia no le importa si siempre la apoyaste en sus decisiones o si te identificas como un... Aliado feminista. Al hipergamia no le importa la honestidad de tus convicciones religiosas o tus aspiraciones de vida. Al hipergamia no le importan las palabras que le dijiste en tu boda. Al hipergamia no le importa si financiaste toda su carrera universitaria esa mujer. Al hipergamia no le importa lo buen hombre que eres por adoptar a los hijos de otros hombres. Al hipergamia no le importa si le perdonaste todas sus indiscreciones, sus tonterías o hasta sus infidelidades. Al hipergamia no le importa tu generosidad al asumir la responsabilidad de sus préstamos y sus deudas de crédito después de casarte con ella. Al hipergamia no le importa que él fuera tu mejor amigo. Al hipergamia no le importa el café que le llevas a la cama o si eres un gran cocinero. A la hipergamia no le importa cuántas comedias románticas y películas para chicas tuviste que ver con ella diciéndole que a ti también te gustaban. A la hipergamia no le importa que también hagas las tareas del hogar. A la hipergamia no le importa cuánto le agrades a su familia o amigos. A la hipergamia no le importa si tú crees que eres un hombre bueno o si tienes un excelente sentido del honor. A la hipergamia no le importa si sus hijos son biológicamente tuyos o no. A la hipergamia no le importa si yo estaba ebria, él era atractivo y una cosa llevó a la otra. A la hipergamia no le importa lo adorable, divertido o intelectual que seas. A la hipergamia no le importa el es que nunca lo vi venir. Si te gustó el video, dale me gusta, compártelo, suscríbete a mi canal, dale clic a la campana, activa las notificaciones de YouTube en todos tus dispositivos para que estés al tanto de mis próximos videos. Hasta luego, El Caminante mito